Hola, soy Sara Peralta y trabajo como profesora de español en Irlanda. He asistido en los dos últimos años al encuentro de profe de L, uno en Salamanca y otro en Valencia. Y me ha gustado mucho. El punto fuerte que yo lo encuentro es que se crea una red de profesionales eh, cuyas trayectorias laborales y contextos educativos son muy distintos. Entonces, cuando compartimos experiencias de forma práctica ideas, estrategias, nos enriquecemos los unos a los otros. Por eso este verano quiero repetir, por no hablar del sol, la buena comida, los bañitos en la playa si es en Valencia, así que nos vemos en julio. Un abrazo.